Cristian trae una cirugía de y bueno, el primer día cuando lo vimos, el principal problema que teníamos era que no tenía casi movilidad. ¿eh? Nos encontramos con una extensión de menos 10 y una flexión de, vamos, 80. ¿Qué hemos conseguido? Pues mediante manipular con la cefantía deportiva mejorar toda la movilidad, tanto de rodilla, del tobillo como de la pelvis. ¿Para qué? Pues para cuando él vaya atrás de un balón, una acción, reacción, esta pierna funciona igual que la otra. Si no hubiésemos hecho esto, cuando volviera a tocar el balón o empezar a trabajar con el preparador físico hubiésemos tenido problemas como osteopatía de pubis, problemas meniscales, problemas incluso de cuello. La función que hemos hecho con el osteopata que soy yo es mejorar toda esa zona.